Mickey, ¡Milo! ¡Dejen libre este sábado por la noche! Iremos al concierto de los Fleming Snot. Pepe, ya sabes que no conseguimos entradas. Estuvimos formados diez. Keino te está obsequiando lugares de primera fila a la décima llamada cuando toquen el sencillo de los Snot Snot para el maestro. Con el audífono que me salió en la caja de los fósils y con los mil minutos sin costo de mi mamá. Tenemos prácticamente ganados los lugares, amigos. La lección de hoy es... Mezcla multicultural. El milagro del yogur. Muy bien, si toman como referencia el silabario. Estás escuchando Keino del ro -ro Rock del condado de Knoth Knoth. Eh, eh, eh. Y voy a anunciarles la oportunidad para ganarse las entradas al concierto de los Flamingos No el sábado. Escuchan el programa de Wayne Macabre. Yo soy Wayne Macabre, el solitario faro que ilumina las remembranzas de Hazelnut. Así que intento llegar a la clase. Me veo forzado a esquivar a esos vagos que solo beben soda y juegan videojuegos y que infectan los pasillos de la secundaria Hazelnut. Pero, a mí me gustan las sodas y los videojuegos. Han ensuciado los pasillos con propaganda de los Flamingo Snod y con reseñas de los insípidos detalles del cómic de Fuzzy. Pero, me gustan los Snod y me gusta también Fuzzy. Fuzzy es algo que distrae. Son las 10 y 15 y están escuchando k Not, la radiodifusora de la preparatoria de Hazelnut. La radio de la escuela. Este programa lo transmiten desde aquí. La libertad política ha hecho que la escuela de Hazel no sea un pandemonium. En realidad necesitamos dos equipos de soccer. Esas tiranas deberían dejarle el fútbol a los muchachos ¡Ah! y formar un agradable equipo de animadoras. Así es que no hablen mal de las bacterias si es que les gusta el yogurt. Esta es la peor montaña de basura que he escuchado nunca. ¿Oh? Salimos de nuestra granja, buscando una nueva vida en el mundo moderno. Quiero que la transición del pequeño Zacarías sea tan suave como sea posible. Pearson, ¿Qué no ves que estoy en una junta? ¿Qué es lo que haces aquí? El señor Carter me envió porque le dije que era una montaña de basura. ¿Ha escuchado esto? Aquí se van las últimas Yo... dos entradas al concierto de los Snowden en el pabellón de papel sanitario, ¡este sábado! Gracias, pero iré al concierto de Neil Diamond esa noche. ¡Rayos! El soccer femenil continúa, les aseguro que tendremos una carecía de actividades manuales para el año 2000. ¡Ajá! ¡Escuche a este cerdo chovinista, ¡Director Hiki, usted tiene que sacarlo del aire! El joven señor macabre usó uno de los y... cubos oxidados del armario del conserje... ...y lo convirtió en una estación de radio portátil y, por cierto, muy eficiente. Es un sexista que está en contra de las odas y de los cómics. ¡Claro! Me agradaría quitarle los derechos a los estudiantes, ponerles mordazas en la boca, ¡acallar a los críticos que dicen que le he dado demasiado poder a los del club de italiano! Desafortunadamente hay algo que se llama la primera enmienda y garantiza la libertad de expresión. ¡Macabre se queda, Pearson! ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! Estaba buscando una suave transición. Bienvenidos a la edición vespertina del programa. Soy su anfitrión Wayne Macabre. El tema de hoy, las glorificadas lecturas dactilares, conocidas hoy como clases de arte. Sé que Macabre es un insulto, pero no hay nada que el director Hickey pueda hacer. ¡Claro que sí! ¡Que lo saque del aire! Peperán, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice, y lo repito, el Congreso no hará ninguna ley abrogando la libertad de expresión. ¡Nicky, por favor! Peperán, de cualquier manera nadie lo escucha. Estoy de acuerdo con la señorita Lido. Él es un pez pequeño, un guppy. El arte es un asco. El arte no es una clase a la una. Pepper, uh, ¿me prestas tu radio un segundo? ¡El arte es vida! Tengo un plan para que quitemos a Macabre. ¿Le entran? ¡Sin el arte! ¡Los cómics solo serían novelas breves! Um, ¿Ese es un sí? ¿Hola? ¿Hillary Clinton? Habla Pepper Ann... Pearson, hay algo muy malo que está pasando en la estación de radio de mi escuela y yo. Eh... Sí, pero. Hay un tipo que. Sí, pero creo que. Claro, la salud es muy importante. Pero sí, sé que necesita de un pueblo para. Ah, mi mamá me llama. Sé que me pan, ¡Adiós! ¡Cielo! Creo que estamos solos, Milo. Solo queda algo por hacer. Boycott. ¿Qué queremos? ¡No queremos a Macabre. ¿Para cuándo? ¡Para el fin de semana! ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Bien. ¿Para cuándo? Sí, ¿qué lengua se habla en Praga? ¿Qué queremos? ¡No más macabre! ¿Para cuándo? ¡Para el fin de semana más tardar! peperán ¿qué vamos a hacer? ¡Boicotear a Wayne Macabre! Digo, boicotear a Wayne Macabre. ¿Y quién es Wayne Macabre? ¿Quién es Wayne Macabre? Wayne Macabre es un DJ anticuado que quiere acabar con el soccer femenil. Es una amenaza a todo lo que nos gusta, desde la soda de moda hasta el cereal del desayuno. ¿En qué estación está? Eso es lo peor de todo. Él transmite desde nuestra escuela, desde la KHMS. ¡Escuchen! ¿Tenemos una radiodifusora? ¿Patines en línea? ¡Ja! ¡Todos están fuera de lugar! Oh. ¿Ven? ¡Tenemos que detenerlo! Y la única forma de lograrlo es el... ¡El boicot! Alguien va a boicotear ese programa de radio. Su nombre, Pesky Ann Pearson. Mi consejo para PAP, ve directo a la biblioteca y comienza a investigar el cómo obtener una vida propia. ¿Cuál es la frecuencia, Milo? Son algo complicado. Peperán, en lugar de intentar silenciar a Macabre, ¿por qué no le damos una sopa de su propio chocolate? Ofrece tus opiniones en contrapunto. Ya es demasiado grande. No, necesito hacer algo que lo retire del aire para siempre. Algo drástico. No depende de ti el decir que puede y que no puede estar en la radio. ¡Pero él ¿Qué? está mal! ¡Sí, pero tú estás peor! Es decir, me has equivocada. H-H-U-H -h -h. Radiotransmisor Adelante ¿Quién eres tú? Wayne Macabre, aquí, donde la pereza de Hazel no se ha detenido Y ahora hay razones Hola, Pepperán Yo lo no soy Tienes una etiqueta pegada en la frente Pepperán Ay, mamá Bien, soy yo, Pepper Ann. Me llevaré estas cosas que estoy segura son vitales y no pienso devolverlas hasta que te saquen del aire. ¿Cómo te quedó el ojo, macabre? Toma, oh. se llaman bulbos de succión. Genial, bien, adiós. Buen trabajo, Pepper Ann. Es lo mejor que un cobarde podría hacer. ¿Cobarde? Es más sencillo ser cobarde. Si yo fuera uno, podría ir a los vestuarios de las niñas de soccer y quitarles todos sus balones y sus banderas. ¡Pum! Se acabó el soccer femenil. Aunque te lleves esos bulbos, no te llevarás mi voz, Pepperán. Es lo único que necesito, porque a pesar de una desafortunada fobia a la jalea y al jamón, ¡no soy un cobarde! ¿Por qué no vendes esos bulbos? Tal vez consigas lo suficiente como para comprarte algo de valor. ¡Yo también tengo valor macabre y una voz ten! Ahora, ¿por qué no me pones al aire contigo? ¿O es a no. ti a quien le hace falta el valor, enano desagradable? ¿Yo? ¿Valor para ponerte en la radio? ¿Qué te pasa, oh. Wayne? ¿La libertad de expresión no se aplica a las jugadoras de soccer femenil? ¿No dices que no eres cobarde? ¡No lo soy! ¡Te pondré en el programa de la tercera clase! Como algunos de ustedes habrán escuchado, tengo una invitada aquí conmigo en el estudio. ¡Peste, Ann. ¡Oye! Uh -uh. ¡Pepper, Ann Pearson! ¡Hola, macabro! Uh, perdón, macabre. ¡Sí! Punto para Pepper. Si me regalas un minuto, quisiera decir algo. Nicky, si estás allá afuera, tienes razón. Perder el tiempo queriendo silenciar a un locutor es algo estúpido. ¡Oye! Si no te agrada lo que alguien está diciendo, di algo también. Bien. El soccer femenil es tan innecesario como las maracas durante una guerra. ¡Vaya! ¡Ay, caramba, Wayne! ¿Cuando menos has estado en un campo de fútbol? ¡Oh! <ríe> uh, sé cómo moverme en un campo de fútbol un poco mejor que tú, niñita. ¿En serio? ¿Quieres mostrármelo? ¿Por qué no pones dinero donde está tu micrófono y así arreglaremos esto para siempre? ¡En el campo de fútbol! Cuando quieras. Uh, si no tuvieras zapatos nuevos. ¿Qué? ¿Qué? Lo lamento, pero la KHMS se acabó. Demando una explicación. Ambas posturas han levantado tanto interés en la frecuencia AM de la escuela... ...que hemos podido venderla a estos caballeros de una estación de música tejana por una muy buena suma. Ellos tomarán el control desde... ahora. ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Consíganme picante! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está mi corazón! ¡Y está listo para la fiesta! ¡Fue genial! La emoción de poder hablar en contra de actitudes retrógradas es mejor que boicotear a un papanatas cualquier día de la semana. están en favor del soccer femenil o en su contra, en realidad no importa. Tarde o temprano todo se reduce a la todopoderosa sed de la buena música tejana. ¡Hasta luego, amigos! No tan rápido, macabro. Creo que tenemos una deuda pendiente. Oh, oh, oh. ¡Peperana va a tirarle! ¡Pega el balón! ¡Ah! ah. Oh, oh.